Bien, entonces, justo antes de. al final, al final de la clase, eh, habíamos charlado sobre la marcha del ejercicio del número primo. Habíamos visto que eh, números primos son aquellos números que solamente son divisibles por el 1 y por ellos mismos. El 1 no es considerado número primo, ¿sí? Así que ahí tendríamos que tener en cuenta. Eh, en nuestro programa, que si alguien ingresa un 1, tenemos que decir que no es primo. Antiguamente se tomaba como que era primo, pero ya no. ¿sí? Eh, así que, del 2 en adelante, el 2 es primo, el 3 es primo, el 4 no, el 5 sí, el 7 sí, el 11, el 13, el 17. ¿sí? Son todos números que sola, solamente son divisibles por el 1 y por ellos mismos. Entonces... Si ya habíamos eh, resuelto un ejercicio, que era el ejercicio 7, donde recorríamos todos los números divisores del número ingresado, ese ejercicio nos puede servir de base para eh, terminar el ejercicio 8. Entonces lo que voy a hacer es, me lo voy a copiar... Me lo voy a llevar al archivo 8. Bien, en el, en el ejercicio 8, no tengo que mostrar, no tengo que mostrar ningún divisor. O sea que la línea donde mostrábamos por consola todos los divisores que encontramos, la elimino. Pero de acuerdo a lo que habíamos charlado. Eh, habíamos llegado a la conclusión de que una buena manera de, de saber si un número era primo o no era eh, encontrar los, los números divisores y a partir de ahí depende de dónde hasta dónde eh, buscábamos divisores de un número, eh, con la cantidad de divisores encontrados podíamos establecer si el número era primo o no. Primero, Creo que eh, Gastón me había dicho que eh, él lo había resuelto con, eh, si encontraba, usando de base este programa, si encontraba dos divisores, o sea, como empezábamos a contar, a buscar los divisores desde el 1 hasta el número ingresado, los números primos obviamente van a tener dos divisores, el 1 y el el número ingresado. Todos los del medio, eh, por una cuestión de, de que es así eh, la teoría de un número primo, eh, debían ser no divisores. Y eso está bien. Después yo había dicho, vamos a hacer esa en principio, ¿sí? Eh, nos sirve la variable número, nos sirve la variable contador de divisiones, porque justamente tenemos que contar las los divisores, pedimos el número, del cual tenemos que decir si ese número es primo o no, y con este for recorríamos todos los, los números intermedios, entre el 1 y el número ingresado, ¿sí? incluidos. Arrancábamos desde el 1 y con este igual hacíamos que la variable de control i llegue al valor eh, del número, ¿sí? estaba incluido dentro del rango de números a analizar. Habíamos charlado ayer que esta era la condición para saber si en la variable número eh, y en la variable i, el valor guardado en la variable i eh, era divisor exacto del de valor guardado en la variable número. Y eso nos dábamos cuenta si el resto, entre la división entera de esos dos valores, nos daba cero. ¿sí? Era que lo dividía de manera exacta y eso era la característica del divisor. Si pasaba eso, habíamos encontrado un divisor, entrábamos al condicional e incrementábamos el contador de divisores, y una vez que terminamos de recorrer, sí, una vez que salimos del bucle, que analizamos todo el rango de valores, ahora, en lugar de mostrar la cantidad de divisores encontrados, tenemos que eh, decir <coughs> si el número es primo o no, y eso lo hacíamos analizando en qué valor nos queda el contador de divisores. Entonces, en este caso, si el contador de divisores quedó en el número 2, significa que encontramos dos divisores y ese número es primo. Entonces acá podemos decir alert, eh, vamos a customizarlo un poquito, vamos a poner la variable número y le vamos a concatenar, el mensaje es primo. Y podemos decir, si no, y el contador de, divisiones no es igual a, de divisores no es igual a 2 podemos decir que el número no es primo. ¿Sí? De esa manera. Bien. Vamos a probar, a ver si esto funciona o no funciona. El 1 no es primo. Me dice 1 no es primo. ¿Por qué funciona? Y funciona de casualidad. ¿Por qué? Porque el 1 es divisible por él y es divisible por él. Y por el mismo, que no es primo en realidad. Pero cuando hagamos, eh, hagamos correr el programa, vamos a entrar solamente una vez acá. ¿Por qué? Porque i vale 1, entonces entra. y no es menor, pero es igual a 1. Entra, esto va a dar que es verdadero. Eh, si dividimos 1 dividido 1, nos da 1 y el resto es 0. Contamos los divisores, pero cuando hacemos sin más más, ahí ya llegamos al número 2 y no va a entrar. Entonces, de casualidad, entra una única vez. Entonces nunca llega a contar eh, dos divisores, porque no entra dos veces. Entonces, Y está bien que así lo haga, porque el número 1 no es primo. ¿sí? Bien, si ponemos el número 2... Nos dice que es primo y justamente porque entra cuando la variable y vale 1 y cuando vale 2. Y tanto para 1 como para 2, los dos son divisibles. Eh, el número 2 es divisible por 1 y divisible por 2. Lo mismo pasa con el número 3. ¿Sí? Pero con el 4 no pasa, porque el 4 es divisible por 2. Y con el 5 Sí porque 5 solamente es divisible por 1 y por 5, y con 6 no, y, y, lo, y con 7 sí, porque 7 es primo. Entonces, ahí estaría resuelto de una manera. Eh, yo les dije ayer, como para A mí me gusta eh, mostrarles siempre que no hay una única manera, no es que o le, o le invoco al código exacto, o mi programa va a estar mal. ¿Sí? Cada uno razona los problemas y encuentra distintas soluciones para un mismo problema, entonces no hay un único código que resuelva el problema, hay un montón. Lo importante es encontrar alguno de todas esas eh, variantes de códigos, ¿Sí? No es que tiene que invocarle justo a la única manera de resolver algo. Yo lo que había dicho era, bueno, si voy a recorrer entre el 1, incluido el 1, hasta el número ingresado, y yo ya sé, yo ya sé, solamente por el hecho de investigar cuándo un número es primo que todos los números que existen son divisibles por uno y también son divisibles por el mismo. Entonces, ¿para qué, lo voy a hacer, eh, ¿para qué le voy a hacer, a hacer a la máquina la división por el 1 Y por el mismo, si yo ya sé que para cualquier valor yo ya vengo con eh, contando dos divisores. Voy a agarrar dos divisores o más, pero ya sé que dos los tengo seguros. Entonces, como para darle una vuelta de tuerca, dije, bueno, ¿por qué no empezamos a, a, a ver si desde el número 2 hasta el número ingresado eh, es un número primo? Entonces podríamos arrancar desde 2 la variable de control y acá no poner el igual, así no entra el, el número primo. Y acá decir que si el contador de divisores es igual a cero, eh, el número es primo. ¿Sí? Si no encuentro ningún otro divisor nuevo eh, que cumpla con esa condición, ya sé que el número es primo. Vamos a probar, a ver qué pasa. Si pongo el 1, me dice que es primo, y ahora tenemos que ver cómo resolvemos eso, porque el 1, ahora fíjense que... Eh, una cosa que toqué en un lado, me varió en el otro, pero no pasa nada. Vamos a buscarle la vuelta solamente para eh, ejercitar un poco de modificar el código. Acá, si ponemos 2, el 2 es primo, está bien. El 1 no se está causando prueba problema. Entonces, ¿cómo decís vos? Eh, poner en el if eh, la condición para que no sea primo y agregar el 1 para que entre en esa condición. Que entre en el if y no en el else. Bien. O sea que acá podríamos decir, si el contador de divisores es igual a cero, o, eh, ok, o ponemos, si el contador de divisores es distinto de cero, es distinto de cero, o... Claro, distinto de cero, o, eh, o que el número se igual a uno. Eh, número es igual igual a 1 y acá ponemos no es primo y acá ponemos el es primo así. Claro. Bien. Vamos a ver. Pongo 1, me dice no es primo. Bien. Pongo el 2, me dice es primo. Bien. Pongo 3, es primo. Bien. Pongo 4, no es primo. Eh, apreté enter y ahí tenemos un error ¿sí? tendremos que validar porque puse algo que no era un número y me lo levantó el 4 no es primo ¿sí? después ahora anda bien fíjense que ahora arreglamos eso pero nos dice que si no ponemos algo que sea un eh, número me tira nan o vamos a probar si pongo un negativo menos 1 dice menos 1 es primo y no, y no es primo menos uno, o sea, los negativos, no está el concepto de número primo en los negativos, están en los del 2 hacia arriba, eh, el concepto, o sea, o sea que si pongo un negativo, también eh, debería tirarme que no es primo, o sea, que no es primo, y si pongo cero, vamos a probar. Me dice que cero es primo también, entonces, ¿qué podría hacer? Eh, ...validar el esto. dato, eh, pedirle al usuario que ingrese un número eh, igual o mayor a 1. Acá Agustín, lo veo ahora, yo que me dice contador de divisores mayor a 2 o número igual a 1, no sirve también, eh, no, porque te acuerdas que habíamos dicho, ahora lo estamos trabajando con el de 0, lo estamos recorriendo, el problema este es que lo, lo estamos recorriendo desde el 2, hasta un número antes del ingresado y lo que queremos hacer es descubrirle, por lo menos, si lo enganchamos al número con que tiene, aunque sea un divisor, que no sea el 1, que no sea el, el, el mismo, ahí ya lo descartamos como número primo, ¿sí? ya lo habíamos solucionado el ejercicio, yo estoy dándole una vuelta a tuerca para ver, para hacerlos pensar. Bien, perdón, ¿qué me habías dicho, Lucas, antes? Eh, validar el dato una vez que el usuario lo ingrese. Bien. Eh, antes de eso, si yo estoy trabajando, vamos a resolver eso primero, vamos a validar el dato. Después eh, modificamos más cosas. Eh, validemos el dato. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cuál es un dato válido para nosotros? A ver, Gastón me dice que le pondría una condición más al if. Menor a 1 o menor o igual a 1. Bien, eso está bien también, ¿sí? Porque él nos está concentrando... Fíjense que a un mismo problema lo podemos encarar de distintas maneras. Podríamos atajar eh, el problema este o atacando la parte de validación eh, o... Como me puso ahí eh, Gastón, atacar la parte de filtrado acá. Si me preguntan a mí, si me preguntan a mí, me gusta más esta, la, atacar el filtrado ahí. De si pone algo que no es un número eh, primo, decirle no es un número primo. Pero todo es charlable. O sea, uno me podría decir, no, no, yo quiero, me gustaría atacarlo en la validación y si ponen un número que no es, mayor o igual a 1, decirle que no, que debe poner un número mayor a 1. Podríamos hacer, eh, también podríamos ahí, eh, cuando pido el dato, darle la respuesta de eh, solamente pueden ser primos los números mayores a 1, reingrese el número, cosa de que le quede claro de que si me pone cualquier otra cosa que no sea un número mayor a 1, la, la, la respuesta es: eso no es primo seguro. ¿Sí? Podríamos resolverlo acá, diciendo que, que el número es menor, es menor o igual a 1, decir que no es primo. A ver, vamos a ver si con eso arreglamos algo. Yo pongo menos 4, no es primo. Muy bien. Pongo 0, no es primo. Bien. Pongo Pepe, y me dice nan es primo. Nan es primo. ¿Qué podemos hacer? Eh, agregar una condición o oh, isnan, número, y que devuelva no es primo. Sí, eh, bien. Podría poner acá, isnan, número... <coughs> Queremos decir que no sea primo. Así. Pongo Pepe. Pero el, el, el usuario sabe que NAN, ¿qué es NAN? ¿Sabe el usuario que yo, si el tipo puso Pepe, ¿por qué yo le contesto NAN no es primo? Podríamos hacer un ingreso, una validación que le diga, eso no es un número. Porque fíjense que nosotros acá estamos diciendo ingrese un número. Entonces sí yo te voy a tolerar que me pongas el menos uno o que pongas el 0, porque yo te estoy pidiendo un número y vos me estás ingresando menos uno y 0 que son números. O sea que yo ahí ya lo tengo resuelto, que te estoy diciendo que, eh, te estoy respondiendo que eso no es un número, eh, que no es primo. Pero si me contestás Pepe, yo no, no debería demostrar que mi programa se puso a, eh, a perder tiempo para ver si Pepe era primo o no. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo en que, eh, claro, pero no la, no la validación, Agustín, de la validación solamente de que sea número, no de que sea número y además sea mayor a uno. Yo voy a dejarle pasar al usuario cualquier número, pero que sea número, no que me tire Pepe. ¿sí? Entonces, eh, Esperen que pongo cualquier cosa, ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Para hacer una validación de que un número es válido, pero cualquier número es válido, pero si no es número te voy a frenar y a decir eso no es un número, Ingresa un número. Ahí está, esa me gustó. Bien. Validación, listo. Validación ya sé que lo hago con while. ¿Sí? Ahí va a ser una condición que ahora la vamos a ver. Y ahí adentro voy a decir, voy a notificar que hubo un error y voy a pedir el dato de nuevo. Bien. Entonces vengo acá, eh, copio esa línea, la meto ahí. Y acá voy a decir, si entre ahí es para decirle al usuario, eso no es un número. Ingrese un número. ¿Sí? Podría contestarle eso. Y acá, como me pusieron ahí en el chat, y con is none, NAN eh, número, ahí resuelvo el problema. Entonces, si ya lo atajé, el problema del número lo atajé acá arriba, lo podría sacar acá abajo, ¿no? Ahí ya no, ya no lo necesito, porque ya lo atajé antes. Acá no debería llegar con qué número sea Isnan. Entonces, esto, chau, lo dejo como estaba antes, filtrando, si no es divisor, y es un número menor o es un número menor o igual a 1, voy a entrar ahí y voy a decir que no es un número. Y acá, en la parte del ingreso de datos, voy a dejar pasar solamente los números. Mientras el usuario no coloque un número, lo voy a tener ahí retenido diciéndole, eso que estás poniendo no es un número, no te voy a contestar nada hasta que no pongas un número. ¿Sí? Vamos a ver. Eh, ¿Cómo se comporta esto? Y me dice eso no es un número. ¿Lo dejo en blanco? Me dice eso no es un número. ¿Pongo eh, Sarasa? Eso no es un número. Pero pongo un número, 23, y me dice 23 es primo. Y si pongo 1, me dice 1 no es primo. Y si pongo 0 pero no es primo, ¿sí? Y está correcto, es un programa más natural. Me deja poner números que son los únicos que tienen chance de ser primos o no, y ahí yo le digo. ¿Querés saber si el menos 3 es primo? No, no es primo, se lo digo, menos 3 no es primo. ¿Sí? Bien. Dice, debemos realizar la carga de 5 productos de prevención de contagio. O sea que voy a tener que pedir cinco productos, ¿sí? en algún momento. De cada uno, debo obtener los siguientes datos. Bueno, voy a pasar un poco en limpio. Puedo, puedo empezar a tirarlo en el código. Lo primero, declaración de variables. Después eh, tengo que generar un bucle que, eh, que se repita cinco veces. Porque me lo dice ahí. O sea, ya en mi cabeza, cuando leo que alguien va a realizar la carga de cinco productos, ya en mi cabeza tengo que pensar que algo se va a tener que ejecutar cinco veces. Entonces, estábamos en que declarábamos las variables, que íbamos a tener que generar un bucle cinco veces porque tengo que pedir cinco productos. Eh, y ya que estoy, porque como ya no es tan cortito el programa, para no olvidarme, ¿qué tengo que pedir? Tipo, precio, cantidad, marca y fabricante. Entonces acá, para solamente ayuda a memoria, tipo... Precio, Cantidad, Marca y Fabricante. Eso es lo que voy a tener que pedir. Cinco veces, porque para cada producto voy a tener que pedir, en cada iteración voy a tener que pedir eso. De todas las estructuras repetitivas que conocemos, ¿cuál, cuál elegiríamos para desarrollar ese bucle? la estructura for el for sí porque conocemos eh, utilizo un for porque conozco de antemano la cantidad de repetición ¿Sí? yo lo escribo todo ustedes después esto como las rueditas ¿sí? como la ruedita de la bicicleta los comentarios son las ruditas para cuando vuelvo a estudiar y veo el código, me acuerdo. Después ustedes, a medida que se van poniendo canchero, van, van documentando menos, si quieren. Pero al principio, recomendación, documenten todo lo que, todo lo que escriban. Bien. Eh, ¿Qué más puedo deducir de este enunciado? Bueno, en principio voy a tener que hacer eso. Toda esta zaraza que está acá, hasta acá, ya lo resolvimos con esas dos líneas. Ah, y validarlo. Acá voy a poner, eh, valido todo según corresponda. Y cada, el tipo, el precio, la cantidad, la marca y el fabricante, a mí me están diciendo algunas características que tiene que decir eso. Cuando me, dicen, cuando me están diciendo cosas como esta, bueno, acá me lo están diciendo literalmente. Validar que el tipo tiene que ser o barbijo o jabón o alcohol. Punto. El precio tiene que estar entre 100 y 300. La cantidad de unidades tiene que ser mayores a cero. Y eh, como tope ser mil. Marca y fabricante no me dice que valide nada. ¿sí? Eh, que ponga lo que quiera. Bien. Listo. Esa es la primera parte. ¿Qué tengo que informar? ¿Sí? Lo que tengo que informar está acá. Del más barato de los alcoholes, la cantidad de unidades y el fabricante. ¿Sí? Bueno, acá está el enunciado y traten cada uno de pasárselo en limpio, como lo entiendan ustedes. ¿Sí? Eh, acá eh, tengo que tengo que reconocer si el producto es alcohol. Alcohol. Eh, y recordar el precio, la cantidad y el fabricante del más barato. Más barato. ¿Qué significa más barato? El que tiene el menor precio. ¿Sí? Entonces en vez de más barato... Del de menor precio. Sí, solamente para que me figure que tengo que recordar el precio y me tengo que, tengo que prestar atención a ese dato. ¿Y a qué otro dato tengo que prestar atención? Y que sea alcohol. Yo no me voy a poder comparar precio de, de un barbijo. Tengo que buscar el menor precio de aquellos productos que sean alcohol. ¿Sí? Bien. Después le damos, en principio podemos hacer eso, esos, eh, como tomar esos apuntes. Eso es para responder el punto A. Acá voy a poner punto A. Para responder el punto B. Del tipo con más unidades, el promedio por compra. Del tipo con más unidades, el promedio por compra. Eh, el tipo no importa. Lo que importa es que tenga más unidades, porque no me aclara un tipo. ¿sí? O sea, del que tenga la máxima cantidad, el promedio por compra, de los cinco productos, tres productos son barbijos. Después hay un producto que es eh, alcohol. Y un producto que es eh, jabón. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo un acumulador, un acumulador de barbijos, un acumulador de alcohol y un acumulador de jabón. Y vamos a suponer que los barbijos comprados fueron 700. Los alcoholes comprados fueron 250 y los jabones comprados fueron 300. ¿Sí? Esto lo, los acumulé en las tres compras. Entonces, para resolver el punto B debería concentrarme en los barbijos. ¿Sí? Para resolver el punto B. Del tipo con más unidades, que son los barbijos, porque es el mayor acumulador, el promedio por compra. Entonces, ¿qué sería el, por, el promedio por compra? Sería esa cantidad de unidades, 700. ¿Y cuántas compras fueron? Tres. ¿Sí? Compré 700 barbijos en tres compras, porque acá aparecieron tres productos con tres cantidades, que las, las tres cantidades... Me sumaron los 700 barbijos, lo compré en tres veces, entonces sería 700 dividido 3, que son 233,33, sería el promedio. Entonces, eh, vamos a suponer que yo por ahí compré, en una compra hice 100, en otra compra hice eh, 200, y en otra compra hice 400. 100 más 200 más 400 me dio 700. Pero el promedio de barbijos por compras, si yo compré 700 en tres compras, el promedio sería 233,33. ¿Sí? Hay que contar, lo, o sea, hay que contar esto. La cantidad de barbijos. Tengo que llevar un contador de barbijos, un contador de productos alcoholes y un contador de productos jabones para poder hacer esa cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, en el B... Tengo que acumular eh, las cantidades de cada tipo y del, del acumulador mayor calcular el promedio por compra. Vamos a hacer así. Tengo que acumular las cantidades de cada, de cada tipo y <coughs> eh, las, eh, las cantidades de compra, de, vamos a poner de unidades, de unidades de cada tipo y la cantidad de tipo de productos de productos, entonces de los cinco, es decir, tuve tres barbijos, tuve contador de productos, o sea, cuántos barbijos de esos cinco son barbijos, cuántos de esos cinco son eh, alcoholes y cuántos de esos cinco son eh, jabones, ¿sí? Eh, tengo que acumular las cantidades de unidades de cada tipo y la cantidad de tipo de producto eh, para sacar el promedio de compra el acumulador mayor. Sí, después lo no, no pasamos limpio. Pero en principio, eh, deducimos eso. Y el C nos dice cuántas unidades de jabón hay en total. Bueno, eso es una pavada. ¿Cuántas? O sea, me tengo que fijar... C, sí, tengo que acumular la cantidad de jabones, ¿Sí? Tengo que saber para, Tengo que saber identificar si el producto es un jabón y tengo que mandar a un acumulador de jabones, que ya medio que lo tengo de acá, porque me dice tengo que acumular las cantidades de unidades de cada tipo, o sea que me sirve, me sirve algo de ahí arriba, en principio. ¿Sí? Bien. <coughs> Declaración de variables. Bien. La, acá ya tengo una ayudita. Todo lo que marcamos acá. ¿Sí? LED. Tipo. LED. Precio. LED, cantidad. LED, <coughs> marca. LED, fabricante. Bien. Los respectivos acumuladores. Bien. Eh, ¿De todo tengo que sacar acumuladores? No. De LED, las cantidades. Bien. LED, acum... Eh, acum Cantidad, cant, eh, barbijo, acum, cant, vamos a poner acum, barbijo, vamos a poner todo, acumulador, barbijo, y como todos los acumuladores y contadores, tengo que inicializarlo, ¿sí? acumulador alcohol y acumulador jabón todo acumulador barbijo acumulador alcohol acumulador jabón qué más qué más el alcohol más barato pero antes es otra cosa para sí ¿Algún contador de algo? El contador de las compras. O sea, voy a tener contador eh, barbijo. ¿Qué es? ¿Cuántos productos son barbijo? Cada vez que encuentre un barbijo, incremento el contador. Cada vez que... Encuentro un producto jabón, incremento el contador de jabones. Y cada vez que encuentro un alcohol, lo mismo. led cont, alcohol. Todos inicializados. Y me faltó eh, jabón. Cont, jabón. Bien. Ahora sí, eh, Vamos a, para el A, tengo que reconocer si el producto es alcohol. Bien, recordar el precio y la cantidad del fabricante del de menor precio. ¿Sí? Entonces, necesito eh, el precio del de alcohol barato. Precio de alcohol barato. ¿Y qué tengo que acordarme del precio de alcohol barato? La cantidad y el fabricante. ¿Sí? Del, del alcohol más barato, la cantidad y el fabricante. Bien. Entonces, cantidad de alcohol barato y fabricante. ¿Qué más? ¿Algún promedio? Bien. ¿Cuántos promedios había? Uno, ¿no? Tengo que acumular las cantidades de unidades de cada tipo y la cantidad eh, y la cantidad de tipo de producto para sacar el promedio de compra. Bien. LED, promedio... Compra. Del mayor. Bien. Tengo que saber entonces el mayor. Tengo que conocer el mayor de algo, ¿no? LED, ¿Eh, mayor tipo. A ver cómo era. Del tipo con más unidades. ¿Sí? Eh, mayor eh, tipo. Ahí. Bien. ¿Algo más? Vamos viendo. Seguramente alguna bandera, algo vamos a necesitar. Vamos viendo. Esas las agregamos sobre la marcha. ¿Sí? ¿Alguna otra variable que no estemos teniendo en cuenta y que alguno se le ocurre utilizar? ¿O arrancamos y vamos viendo? Vamos viendo. Bien. Tengo que generar un bucle... El primero lo voy a hacer yo todo con ustedes, después el segundo les voy a dar unos minutos. El primero lo vamos a hacer de guía, lo vamos a ir haciendo en conjunto para que ustedes se vayan sintiendo cómodos, por lo menos de que se, de que se resolvió una vez. Después el siguiente lo van a encarar ustedes y lo vamos a ir llevando, pero este lo vamos a hacer en conjunto. Eh, yo había usado un flag, para, el, para, para, para, todavía no, eh, Lucas. Vamos a, vamos a arrancar con el, vamos a generar, el, el for y vamos a pedir y validar todos los datos después veo, cuando tenemos todos los datos después vemos qué hacemos ahí se viene después muy bien entonces voy a hacer esto tengo que generar un bucle que se repita cinco veces listo, vamos a hacerlo for let i igual a 0 y menor a 5 si ustedes quieren hacer let i igual a 1 y menor o igual a 5 háganlo ¿Sí? Cada uno lo hace como está acostumbrado. Ya vimos que hay distintas maneras de hacer lo mismo. Ahí yo ya genero un bucle que se va a repetir cinco veces. ¿Sí? Ya cumplí. Ya cumplí con esto. Y voy a tener que pedir eh, tipo, precio, cantidad, marca y fabricante. Y los valido. Bien. Entonces acá hago. Tengo que pedir tipo. Tipo. ¿De qué tipo es? Es un string. Entonces digo prompt ingrese TIPO. Eh, lo, interesante, lo interesante es que si yo quiero validar que sea barbijo, alcohol o, o jabón, y se lo tengo que decir, Ahí en el mensaje. Siga, ¿sí? recuerden usabilidad. Entonces, voy a poner así. Y acá fíjense, ¿por qué me tira ese error? Por las comillas. O sea, a, a, al intérprete de Javascript le estoy descajetando todo. Eh, él sabe que lo que va entre comillas dobles es una cadena, pero ahí aparecen comillas que abren, que cierran. Pero si yo lo quiero dejar entre comillas eso, si yo lo quisiera dejar entre comillas, acá es donde viene el juego en Javascript, no en los otros lenguajes, solamente en Javascript, que puedo empezar a jugar con las comillas simples y las comillas dobles. Entonces yo acá, si quisiera mostrar por, en el prompt esas comillas, acá puedo usar comillas simples. Y acá lo termino con comillas simples. Y las comillas dobles ahora me quedan adentro y me quedan como si fueran caracteres comunes, porque lo tengo todo encerrado de afuera con comillas simples. Para eso sirven las comillas simples y las comillas dobles. ¿sí? Entonces yo puedo poner acá, eso así, y eh, voy a poder mostrar literalmente las comillas en el, en el prompt. ¿Sí? Bien. Eh, y acá, while, ahí va a ir algo, y acá, cuando había un error, cuando el dato era inválido, entonces ya puedo meter eso ahí adentro, y acá voy a poner eh, error, voy a poner tipo inválido, punto, ingrese tipo barbijo y queda así. Ahí, ahí veo que hago en el while. <coughs> eh, bueno, vamos a hacerlo ahora, ¿para qué vamos a esperar? ¿Qué ponemos en el while? Díganme una, ya sabemos que son dos la, la manera de hacerlo, por la directa o por la contraria. Tírenme una cualquiera, la primera que se les ocurra. Bien, si el tipo es distinto de barbijo o el tipo es distinto de jabón o... Eh, para mí que no anda esa, Gastón. Ahí está, como te corrigió Agustín, es un an eso. eh. Voy a poner si tipo... Porque tiene que ser distinto a todos, no a uno de los dos. Bien. Si tipo es distinto de barbijo. Y tipo es distinto de jabón. Lo voy a poner sin comillas, por más que en el mensaje lo pusimos con comillas, lo voy a poner sin comillas en el mensaje, porque ahí, para que haya consistencia, y tipo eh, distinto de alcohol. Vamos a corregir acá también. Ahí. Si lo que tengo en la variable de tipo es distinto de barbijo, es distin y es distinto de jabón, y es distinto de alcohol, significa que es algo inválido, porque lo válido para mí es barbijo, jabón y alcohol. ¿Sí? Bien. Eh, no sigo avanzando. Testeo. Acá puedo poner alert tipo. Y ya pruebo. ¿Sí? Y para probar, puedo venir acá este for, para que no me pida cinco veces y testearlo. Acá voy a poner mientras sea igual a 1 solamente para, después lo voy a corregir eso, eh, para ver si hace, que haga esto una vez y ver si esto funciona. O pongo igual a 1 o lo dejo así como estaba y comento el for. Comento el for y comento la llave de cierre. Así esto, ya sé que puse el for, pero es para efectos de testing. Guardo los cambios y ya pruebo. Ingrese tipo. Pongo Pepe, Tipo inválido. Pongo jabón y pasa jabón. Lo voy a hacer una vez, porque lo voy a hacer para todo, por si me equivoqué en algo. Tendría que probar con alcohol. Y pasa el alcohol. Y tendría que probar con barbijo. Para no meter la gamba en ninguno. Barbijo. Y pasa con barbijo. ¿Sí? Funciona. Funciona la validación. Bien. Ahora vamos a hacer... Eh, el precio el, este aler ya lo puedo sacar porque era solamente para textil bueno, precio es igual a parseInt prompt. ingrese precio y acá <coughs> había un rango, ¿no? Eh, obviamente que el precio no puede ser cero o negativo y no debe superar eh, nuestra no cantidad. El precio entre 100 y 300. Eh, bien, Mariano dice que puso parse float. Si estamos en curso de ingreso y lo quieren poner con int, eh, no hay problema, pero sí. Eh, si, tuviera, si tuviera que calcular eh, en realidad esto lo hablamos la vez pasada es responsabilidad del programador darse cuenta del tipo de dato con el que va a trabajar y ya vimos bien Mariano que el dinero es un, no es un número entero el dinero tiene decimales entonces lo correcto sería utilizar parse float así que Arce float, ingrese precio, y el precio tenía que ser un valor entre 200 y 300. ¿Sí? comillas. Vienen acá. Así. Oye, falta un esto. Comparen. Ahí está. Sí, sí, gracias. Muy bien. Y ahora while. While. Y. Metemos acá. ¿Qué metemos acá, chicos? ¿100 era? A ver si me equivoqué. 100, 100 y 300, no 200. Gracias. Ahí. ¿Qué condición ponemos? Bien, o ponemos la que puso Daniel, o ponemos la de negar que el precio sea mayor o igual a 100 y menor o igual a eh, 300 si nos ahorramos del ISNAN. Pero vamos a poner <coughs> la que dijeron ustedes, eh, las condiciones que cumple un precio inválido. Precio. Menor a 100, está por debajo del rango, o si el precio está por encima del rango, o si el precio no es un número. Si es none, precio. Perfecto. Y acá podemos poner alert precio para probar. Entonces, eh, Comentamos este, que ya lo probamos. Profe. Ahí. Sí. Por la duda no se podría poner precio eh, mayor o igual a 100 y precio me, menor o igual a 300. Todo encerrado y negado, que es lo que dije yo recién. Sí. O la otra condición sería esta. Así. Esa sería la otra condición posible. Sí, sí. Ya dijimos que eh, ahí el libre albedrío, tos, todo eso ya lo charlamos el día que charlamos validaciones. Ahora hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Ya estamos para eh, de todo lo que aprendimos, eh, alguna de esas. Yo les dije varias veces, el programador tiene que conocer todo, todas las combinaciones posibles, y usa la que se le canta. Bueno, ahora vamos a usar la primera que pinta, ¿sí? Ya sabemos que hay eh, el análisis por la directa o por la contraria. Bien, vamos a probar eh, el precio. Si pongo eh, 99, ¿que no? Ah, vamos a hacer, esperen que voy a poner algo válido, 230, listo. Acá me olvidé de ponerle el mensaje de error. Eh, error, punto, ingrese precio. Ahí. Pongo Pepe, error, pongo 301, error, 99, error, pero si pongo 300, lo levanta. ¿Sí? Bien. Anduvo. Eh, ya puedo sacar el alert. Y este comentario lo invoco acá. Ahí. Ahora, que ¿Qué tenemos que pedir? Eh, cantidad bien eh, lo hago de nuevo o me lo, lo hago de... para cambiar lo copio lo copio y lo pego y acá me tengo que acordar que esto es cantidad cantidad. Es parseint. A veces conviene hacerlo de nuevo en vez de cambiar todo, ¿no? Pero ahí ya me tiré. Bien, ingrese cantidad eh. máximo mil. era Ahí está. Con eso ya, no aclaro que es negativo, eso ya se cae de maduro. ¿sí? No se lo vamos a aceptar, pero no hace falta aclarar. Cantidad, máximo, 1000. Error, Bien, esto lo saco. ¿Qué ponemos acá entonces? Con la cantidad, ¿cómo validamos la cantidad? Vamos a usar la que no lleva INAN. vamos a hacer la otra, así cambiamos. ¿Qué ponemos? Desconectó. Ahí me está. Eh, cantidad mayor igual a 1 y cantidad menor igual a 100. Bueno, puedo hacer la negación y adentro poner cantidad. Sí, puedo poner mayor a 0 también. Y cantidad menor a 1000. Así. La cantidad positiva y que sea menor o igual a 1000. Ahí. Y acá hacemos un alert de cantidad para probar. Vamos a probar. Eh, no guarde los cambios. No guarde los cambios. Control en realidad. Escribo, pero no se ve que aprieto bien las teclas, bien cantidad máximo 1000 pongo 1000, bueno 1000 va a entrar vamos a poner 1001 error, vamos a poner 0, error vamos a poner 1000 y lo toma, listo funciona funciona la cantidad, vamos a sacar el comentario acá y lo vamos a colocar acá y sacamos el alert que era a solo efecto de testing muy bien. Eh, marca y fabricante, ahí eso no hay que validar, ahí eso lo dejamos. Eh, marca es igual a prompt. Ingrese marca y fabricante. Ingrese Bien, podemos descomentar, y ya pedimos los datos, ¿Sí? ya está, esto lo puedo sacar, o ya lo hice, no, el for no, ahí, descomento el for, ahí está, listo. Muy bien, vamos por partes ahora, vamos por partes. Tengo que reconocer si el producto es alcohol. Tengo que darme cuenta si el producto es jabón. Y también tengo que darme cuenta si es barbijo, ¿por qué? Porque, ¿se, acordán, ¿se acuerdan que los teníamos que acumular? El producto ya va a estar validado, o sea que seguro, seguro... ¿Es barbijo o es alcohol o es eh, jabón? ¿Qué hacemos para, para tener eh, un bloque de código para los barbijos, un bloque para los jabones y un bloque para el alcohol? Bueno, eh, switch, cualquiera, cualquiera de los tres, de los dos podría ser: podría ser un switch y un if, el SIF. Else, sí. Lo que quieran ustedes. Eh, yo estoy, a mí me gusta más, en este caso, en este caso, <coughs> eh, cuando son tres, me gusta más el If el If, pero podría usar el Switch. Así que yo voy a usar el, el If el If, sí. Eh, el que usa Switch usa Switch o el que quiere usar Switch usa Switch y está perfecto, sí. Yo hasta tres meto un, un switch. Bien, un if, else, if. Sí, eh, tipo, es igual, igual, a, eh, el primero que salió ahí, al con. Ahí hago algo. <coughs> el if, tipo, es igual, igual, eh, lo voy a cambiar. Sí, hay que hacer flexible. Lo voy a cambiar porque hay muchos igual-igual. Lo voy a... Ya que lo estuvimos usando bastante, estuve machacando bastante con el switch, que es igual-igual-igual-igual, voy a usar un igual-igual. El que quiere usar un if el sif lo usa. sí Pero voy a, usar, voy a meter un switch ahí. Switch tipo. Y... Eh usamos varias. Acá entonces voy a tener el tipo sea eh, case barbijo sec case alcohol sec case jabón Pregunta Pregunta ¿Estaría bueno Solamente como pregunta ¿eh? Si tengo varios case ¿Estaría bueno que los ordene alfabéticamente? Cambien algo para el código no? No cambian nada Pero podría, ¿no? Porque si tuviera muchos ¿No sería algo prolijo si tengo varios case eh, y los ordeno alfabéticamente? ¿Cuando tenga que buscar alguno, ya enseguida lo puedo encontrar? ¡Claro! Perfecto, Lucas. Entonces, voy a hacer eso. Voy a poner esta acá arriba, me queda barbijo abajo. Es, es una buena manera... y jabón al final. ¿Sí? Es como sería una buena manera de organizar el código. Para eso existe eh, ordenar las cosas alfabéticamente, ¿no? Aunque es. Eh, para el programa sería completamente indistinto, pero para el programador que esté ordenado. Y otra cosa que se suele. Eh, otra cosa que se suele ordenar son las variables. Así que si después ustedes las quieren ordenar. Eh, bienvenido sea. Fíjense cómo en los ejercicios primero, los programitas pavotes, eh, teníamos pocas variables. Pero fíjense que acá se está poniendo un poco más interesante y aparece bastante cantidad de variables. Entonces también estaría bueno, si yo en algún momento quiero ver si declaré o no declaré una variable, o qué sé yo, o en qué valor está, o lo que sea. Bueno, si voy a tener una lista de nombres y ya que estoy las ordeno alfabéticamente, ¿sí? lo que, incluso, no solamente alfabéticamente, si quisiera. Eh, obviamente, obviamente si yo estoy apurado en el examen, lo, hago, lo primero que tengo que hacer es hacerlo andar. No pierdo tiempo con esto. Lo hago andar. Y una vez que veo que todo funciona y me sobra tiempo, Puedo dedicarme a acomodar solamente para que quede más lindo, pero no me voy a poner a perder tiempo a tratar de imaginarme las variables que se me vayan ocurriendo en orden alfabético, porque es cualquiera, sí. De hecho, no lo voy a hacer ahora. Y otra cosa que podría hacer, si soy ordenado, es, aunque no estén ordenados alfabéticamente, las variables comunes arriba en orden alfabético, y después podría acumular los acumuladores juntos, agruparlos en orden alfabético, y después, por ejemplo, los contadores. Lo que yo les quiero decir es que, no apare que esto así, ahí, disminuye la legibilidad porque tengo acumuladores por acá, y por acá abajo me cayó otro. Si yo tengo que ir a ver las variables, estaría bueno tener todos los acumuladores juntos. Ahí. Entonces, acumuladores juntos, contadores juntos, y el resto de las variables todas juntas, ¿sí? Ahí está, como pone... Eh, te tenemos telepatía con Lucas, ¿sí? Eh, bien, solamente, no es, no es obligatorio, pero está bueno, eh, es un código prolijo, ustedes van a una entrevista de laburo, van a trabajar en un grupo de trabajo y si programan de esa manera, a mí, a mí me dice que eso es un programador ordenado, que sabe lo que hace, que no tiene todo un quilombo el código, ¿sí? Entonces son, son pavaditas que suman. Bien. Perfecto. ¿Qué hacemos con el alcohol? A ver. Tengo que reconocer si el producto es alcohol. Y recordar el precio, la cantidad y el fabricante de menor precio. O sea, voy a tener que hacer algo que tenga que ver con un mínimo. ¿Sí? Porque el menor precio va a ser el que tenga el precio más bajo, el mínimo precio. Pero en un momento, eh, entonces nos vamos a dedicar a generar el código de acá. El código del alcohol. Las cosas que tengo que hacer con el alcohol. Eh... Con todos los, con todos los tipos ya vimos que teníamos que qué hacer qué acumularlos, ¿no? Entonces acumulador alcohol más igual que qué tengo que acumular el alcohol qué dato del alcohol tengo que acumular la cantidad ahí está y lo mismo voy a tener que hacer para barbijo. Cuando entra barbijo, acumulador barbijo, más igual, cantidad. Recuerden que en esta iteración, acá arriba, en esta única iteración, el tipo, el precio, la cantidad, la marca y el fabricante van a ser de, del mismo producto porque yo en cada iteración voy a ir eh, pidiendo los cinco datos de un mismo producto. Entonces cuando pregunto acá si, si, el, si el, tipo de, el tipo de producto es alcohol, voy a entrar acá, y cantidad va a ser la cantidad del producto de esa iteración, que va a ser del alcohol. Si entré acá es porque el producto es un barbijo y esa cantidad va, va a pertenecer al al barbijo, al producto del cual estoy hablando en esta iteración. ¿sí? Entonces, si entro a este case en una iteración, nunca voy a entrar a este. O sea que la cantidad, les digo por si ustedes ven esta misma variable acá y acá, es la variable de la cantidad del producto en esa iteración. Bien. Y lo mismo, acumulador de jabón, Más igual, cantidad. Ustedes lo tienen que pensar. Ustedes se tienen que concentrar en el código que está dentro del FOR. No se concentren en el FOR. Concéntrense en este código. Su Hagan de cuenta... ¿Qué era el for? El for me evita que copi-paste. Es como si yo hiciera esto, chicos. Agarro este código y hago control C, control B, control C, control B. ¿Para qué era un for? Para no tener que escribir cinco veces lo mismo. Entonces, si en esta iteración, en esa iteración, el tipo resulta que es alcohol, bueno la cantidad va a ser la cantidad del alcohol este de esta iteración, lo acumulo en contador de alcohol. Y si en esta iteración, o en la siguiente, si el tipo fuera barbijo, voy a entrar a este case. Y si en esta iteración fuera jabón, voy a entrar acá. Por iteración, o entro acá, o entro acá, o entro acá. ¿Sí? Por iteración. Bien. Entonces, que dice? Depende lo que sea el tipo, en esta iteración, el tipo de producto, voy a acumularlo en el acumulador que corresponda. ¿Vieron como cuando iterábamos y pedíamos cinco números y nos fijábamos si era positivo negativo o cero? Bueno, acá pido, pido cinco productos y me fijo si es alcohol, barbijo o, o jabón. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que, que decíamos... Acumulador de positivos, acumulador de negativos, contador de positivos, contador de negativos, contador de ceros. Estamos haciendo eso, pero en lugar de positivo, negativo y ceros, estoy haciendo barbijo, alcohol y jabón. Muy bien. Eh, y los tengo que contar. Tengo que contar la cantidad de eh, veces que entro a cada uno. En cada iteración, si se repiten... Voy a entrar acá y voy a hacer contador, eh, cont barbijo, no, esto es alcohol, más más, cont barbijo, más más, cont jabón, más más. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que sea, los voy a contar y los voy a acumular. Muy bien. Para la, me tengo que buscar de todos los alcoholes que haya ingresado el alcohol más barato. ¿Sí? Se acuerdan que cuando hacíamos el máximo y el mínimo de un número, en la primera iteración asignábamos ese número tanto a máximo como a mínimo porque estábamos en la primera, era el primer número que me, que me ingresaron y después los siguientes números los comparábamos con, con el anterior porque si encontrábamos un nuevo máximo, un nuevo mínimo, lo actualizamos. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Habíamos usado un flag. O, si usáramos contador, para algo para saber la primera iteración. Acá, ¿qué tengo que saber? ¿Me importa la primera iteración, el primer producto? Porque la, la primera iteración es fácil saberla. ¿Cuándo va a ser la primera iteración? Cuando I valga cero. Pero yo no quiero la primera iteración. ¿Qué quiero yo? ¿El precio de quién? Quiero guardar en la variable acá adentro, eh, precio, alcohol barato. ¿De cuál? Del primer alcohol que ingresamos, no del primer producto, porque yo lo que voy a comparar son los precios solamente de los alcoholes no del primer producto que puede ser barbijo, o alcohol, o jabón. Entonces no me interesa el primer producto, me interesa el primer alcohol. Entonces acá, puedo declarar una bandera, let, primer alcohol, y lo inicializo en cero, o en vez de primer alcohol podría poner flag alcohol. Igual a cero. Que la voy a usar para saber si es el primer alcohol que pido o es el segundo. O los siguientes. Entonces, acá. If flag alcohol es igual igual a cero. o eh, precio <coughs> alcohol barato precio alcohol barato es eh, menor es mayor al precio precio alcohol barato es igual a precio y si hago flag alcohol es igual a 1. Esto mismo esto mismo que estoy haciendo acá es lo mismo que les expliqué para hacer un máximo y un mínimo el día que vimos máximo y mínimo. Recuerden que yo vengo preguntando si tienen dudas de lo anterior y nunca nadie me tiene dudas de nada. Acá estoy haciendo lo mismo. La única diferencia que hay, porque si entré acá, chicos, si entré acá, es porque el producto es un alcohol, por eso entré acá, y porque el precio del alcohol o es menor de un alcohol que ya ingresé antes, o como es el primer alcohol que ingreso, ese precio del producto lo guardo en la variable precio-alcohol barato. Y como ingresé la primera vez, esta este bandera, acuérdense que la usamos para ingresar la primera vez, y después le cambio el valor para nunca más ingresar las, para los siguientes alcoholes, solamente voy a ingresar cuando los siguientes alcoholes tengan un precio más barato, que el precio que yo ya tenía como barato, ¿sí? Es la misma, la misma lógica de lo que me venimos haciendo en máximos y mínimos. Bien. ¿Y qué más tengo que recordar del precio del, al, del alcohol más barato? ¿Qué tengo que acordarme? La cantidad y el fabricante. Bien. Entonces, así como actualizo el precio, con el precio del producto de esto, Actualizo también el, la cantidad del alcohol barato, va a ser cantidad, y el fabricante del alcohol barato va a ser igual a fabricante. Fíjense que precio, cantidad y fabricante son los de esta iteración, son los que acabo de pedir acá, que son precio, cantidad, fabricante, marca, y tipo del mismo producto, porque en esta iteración puse todos cinco características del mismo producto. Entonces, si este producto en esta iteración es un alcohol y tiene el precio más barato, yo entro por precio, al IF, entro por, por precio, pero una vez que actualizo el precio acompaña la cantidad y el fabricante porque estos tres están enganchados porque son el precio la cantidad del fabricante del mismo producto que es el producto que estoy en esta iteración sí ya está ahí ya tengo los datos para resolver el punto a cuando termine el for lo que tenga la variable precio va a ser el precio del alcohol más barato. Y lo que tenga en la variable cantidad alcohol barato es la cantidad del alcohol más barato. Y lo que tenga en esta variable va a ser el fabricante del alcohol más barato. Del más barato de los alcoholes, la cantidad y el fabricante. Muy bien. ¿Qué queremos? Eh, vamos a hacer este que es más fácil. ¿Cuántas unidades de jabones hay en total? Bueno, listo, ya está. Ya está resuelto eso. Lo vamos a tener acá, acá. Unidades de jabón en total lo tenemos en el acumulador de jabón. Ya está resuelto el temita para el, para el punto C. Ahora nos tenemos que concentrar en el punto B. El tipo con más unidades. El tipo con más unidades. Eh, ¿Dónde nos fijamos el tipo con más unidades? ¿En cada iteración o cuando terminamos de ingresar los cinco productos? Después del for. ¿sí? Recién ahí, una vez que ingresé los datos, puedo saber el más unidades. ¿Dónde tengo guardadas las unidades de cada tipo? En los acumuladores. O sea, que una vez que termino el for... Acá voy a tener que ver cuál es el mayor de los tres acumuladores. Voy a tener tres acumuladores y voy a tener que ver cuál es el mayor. ¿Sí? Bien. Entonces acá puedo hacer un if el sif else. Porque o es mayor, eh, vamos a suponer que no hubo empate. ¿Sí? Si no nos volvemos locos, si no se complica mucho más. Vamos a suponer que no va a haber empate. ¿Sí? Eh, que tienen que ser los tres, los tres acumuladores distintos. Entonces, puede ser el mayor, el, el jabón, el barbijo o el alcohol. ¿Sí? If, else, if, else. Tengo tres posibilidades. ¿Podríamos hacer un switch? Eh, no, porque en un switch... Acá lo que tenemos que ver es si uno es mayor que el otro. No podemos hacer igual igual a cosa, entonces tenemos que morir sí o sí en un if el if else. Entonces me hago if else if y else. La idea es que en esos tres bloques, por ejemplo, en el primer bloque quiero caer cuando el mayor, acá quiero entrar, cuando el acumulador de, eh, vamos a ir en orden alfabético, en el acumulador de alcohol sea el mayor. Acá quiero entrar cuando acum alcohol sea el mayor. Y acá quiero entrar cuando el de barbijo sea mayor. Y acá quiero entrar si el acumulador... Y acá voy a entrar por descarte cuando el acumulador de jabón sea el mayor. sí Tengo que poder identificar cuál de los tres es el mayor de todos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué condición se debería cumplir para que el acumulador de mayor sea el mayor de todos los acumuladores? Bien. El acumulador de mayor no, el acumulador de alcohol. Acumulador de... Eh, acumulador de al alcohol tiene que ser mayor al acumulador de barbijo y acumulador de alcohol también tiene que ser mayor al acumulador de jabones. ¿Sí? ¿A ver si me han puesto eso? Sí. Eh, bien, ahí León lo corrigió Mariano. Muy, yo no lo había visto bien, pero es esa, con I. Muy bien. Obviamente, si yo tengo... A, B y C, si A es mayor que B y A es mayor que C, A es el mayor que todos. Ahora, si se cumple esa condición, caigo acá. Ya sé que A no es el mayor. Cuando caigo acá, ¿qué puede pasar? ¿Qué cuando descarté que A es el mayor, ¿qué puede pasar? Que barbijo sea el mayor o que jabón es el mayor. Entonces acá, puedo preguntar si B es mayor a C o qué. o que B sea menor que C y se responde al revés en ese caso. No, sí. pero algo más, voy a tener que compararlo contra A también a B, porque acá, fíjense que acá no es tan fácil, acá hay un and. Para entrar, este tiene que ser verdadero y este tiene que ser verdadero. Las dos. A, alcohol tiene que ser mayor a barbijo y mayor a jabón pero si no entré y entro acá, puede ser que este haya sido verdadero y este falso, puede ser que este haya sido falso y este verdadero, o puede ser que los dos hayan sido falsos. Porque acumulador, de eh, acá lo que estoy preguntando, si alcohol es mayor a jabón y a barbijo, pero puede ser que sea alcohol menor a jabón y menor a barbijo, o puede ser que alcohol, que, estén, que venga, puede ser todas estas combinaciones chicos, miren. Ahí estoy preguntando, vamos a suponer que de arriba para abajo los estoy ordenando de mayor a menor. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. No hay tres nada más, ¿eh? No hay tres. Puede estar en alguno de estos casos. Entonces, en el primer caso, yo estoy descartando esto. Porque estoy preguntando si A es mayor a B o C. Lo que estoy seguro, que si el primer IF no me da, estos no son. Ninguno de los dos. Igual no me interesa. Yo sé que A no le gana a ninguno. No le gana. No es el primero. A mí lo que me interesa es que sea el primero. Ahora me queda esto que está acá. Pero yo lo que tengo que entender es, me interesa que o B o C sea el mayor. Entonces lo que tengo que hacer acá, ¿qué es? Tengo que preguntar, vamos a, vamos a preguntar que ahora me, ya descarté alcohol, ahora me dedico a barbijo. Voy a poner que acumula, Acá. Acum barbijo, tengo que preguntar si es mayor a um, acumulador mayor a acumulador, eh abón, y acumulador barbijo. Acumulador jabón es mayor o igual que acumulador alcohol. ¿Sí? No voy a preguntar que acumulador barbijo sea mayor acumulador alcohol, porque puede ser que esto no me haya dado porque eran iguales. Acuerden, miren que si hay un empate, eh, esto me va a dar falso. Entonces, acá me decía, eh, el tipo con más unidades es el promedio por compra. Muy bien. Voy a, voy a hacer esto. Mayor tipo. Acá, tengo mayor tipo, promedio de compra. Listo. Mayor tipo va a ser, entonces, alcohol. Y el promedio, y el promedio compra va a ser igual a el acumulador, acumulador de alcohol, dividido, contador de alcohol. Hace falta que valide, Hace falta que valide acá. No hace falta eh, que valide esto, porque si yo entré acá es porque el, el alcohol fue, por lo menos una vez lo compré, hubo un producto alcohol. Entonces esto es imposible que valga cero. No en este caso, en esta situación, eh, no, no es que están validados, sino que si entré acá, si el acumulador de alcohol le ganó, acuérdense que yo voy a entrar a alguno de todos, no voy a entrar a los tres, voy solamente a entrar a uno. Y al que entre es porque realmente, si ganó alcohol es porque en algún momento se ingresó alcohol, por lo menos una vez. Entonces esto es imposible que valga cero si yo lo ejecuto. ¿Sí? Bien. Y esto mismo que está acá, lo pongo acá, pero ahora va a ser el barbijo contra el contador de barbijo y acá jabón con el contador de jabón. ¿Sí? Bien. Ya puedo contestar todas las preguntas. ¿Sí? La pregunta A. Eh, voy a poner... Eh, lo vamos a hacer con un... Les voy a enseñar a hacer con un único alert. Voy a poner alert. Si quieren lo hacen con console.log. Pero para, para cambiarlo un poquito les voy a mostrar cómo hago un alert con varias líneas. Alert. Eh. Ah, lo que puede pasar. Lo que puede pasar es que no, no se haya ingresado nunca ningún alcohol. Entonces, acá, eh, precio alcohol barato, cantidad alcohol barato y fabricante alcohol barato, ¿qué va a pasar? Van a mostrar undefined. Entonces, yo no quiero, podría. Una solución sería inicializar precio de alcohol barato con cero y cantidad de alcohol barato con cero y fabricante de alcohol barato con eh, no disponible o algo. O podría, en el momento que quiero mostrar eso, acá, podría decir no se ingresaron alcoholes no se compraron alcoholes. Entonces puedo hacer, si sí, el contador de alcoholes es igual igual a cero, eh, se me ocurre, en, voy a poner esto, podría ser esto, Led mensaje, eh, mensaje alcohol es igual a no se compraron alcoholes así voy con la con la pesimista, no va a haber alcoholes pero vengo acá y si sí digo que si el contador de alcoholes es distinto de cero. Ahora acá adentro, podría ser un e IFELS, pero me gusta más cargarlo y que quede así como está, pero si se compró algún alcohol, acá puedo poner eh, mensaje alcohol, es igual, ah, no, no hace falta que haga esto, lo puedo hacer como, me, como habían dicho hoy ustedes. ¿Cuándo puedo cambiarle el mensaje? Acá cuando, Si en algún momento entró el case alcohol, ya directamente. Eh, no, si nunca entro al case alcohol, vamos a dejarlo como estaba. No lo puedo saber hasta que no. No lo puedo saber hasta que no, no ingresaron todos los alcoholes. Entonces acá lo voy a cambiar. Después veo si lo podemos acomodar. Pero por ahora, mensaje alcohol es igual a. Eh, fabricante, alcohol barato, y acá le concateno, fabricante, alcohol barato. Ahora, le concateno, para que no se me vaya puedo poner un Enter acá, y seguir escribiendo abajo ¿eh? Eh, alcohol barato le voy a concatenar si yo estoy en un alert y quiero ir a la línea abajo ¿se acuerdan cuando estábamos en el HTML? Que... ah, también acá Mariano me dice que puedo usar el flag puedo usar el flag también porque si, si ingresé una vez con un alcohol el flag va a valer uno me gusta más Podría haberlo hecho así o me había olvidado que tenía un flag alcohol. ¿Sí? Y puedo poner igual igual a 1 o puedo poner flag alcohol solo. Acuérdense, porque si vale 1 flag alcohol va a ser verdadero y entro. Pero lo voy a dejar así. Eh, mensaje alcohol, fabricante alcohol barato. Le concateno esto. Y si yo le concateno una barra invertida N. Ese es el símbolo del enter, de ir a la siguiente línea. ¿Sí? Entonces eso no va a aparecer en pantalla. Eso lo que va a hacer es que si yo hago un alert, va a aparecer fabricante alcohol barato, el nombre del fabricante, y lo que ponga a continuación del barra n va a aparecer en la línea de abajo. Así no tengo un alert largo. ¿Sí? No es con el ver rules. El BR, que era una etiqueta, era cuando estaba escribiendo en un HTML. Pero esto es para hacerlo en Javascript alert es una, no es html sino es una ventana emergente de javascript el equivalente al br de html es el barra n ¿sí? ahora van a ver que, cómo, cómo funciona y acá voy a poner eh, ¿qué tenía que decir? cantidad cantidad que supuesto, supuestamente era alcohol barato le voy a concatenar cantidad alcohol barato y ahora le voy a concatenar eh, el precio. barra N, precio, dos puntos, y le concateno el precio del alcohol barato. Listo. Ahí armé la cadena del mensaje de alcohol. Entonces, si no ingresó ningún alcohol como producto, el mensaje de alcohol viene con no se compraron alcoholes y si en algún momento ingresó algún alcohol el mensaje lo voy a tener armado con esas tres variables mostrando cuál fue el fabricante qué cantidad compró y a qué precio ¿Sí? Bien Ese es el mensaje Ahora tengo el mensaje del punto A para el punto B qué tengo que contestar del tipo con más unidades, el promedio de compras. Bien. Eh... Profe. Sí. Después de hacer el barra invertida N, ¿cualquier variable que escribas o lo que sea, tiene que ser en mayúscula? Esto no es una variable, es una cadena es una cadena de caracteres. Fíjate que está en rojo. Sí, sí, sí. Es, es solamente, es, va a ser el texto que va a aparecer siempre, porque puse fabricante, cantidad y precio, y como va a estar al inicio... Eh, para que se vea bien, nada más. Okay. Las, las variables son las que están en blanco. Ok, y si escribís una variable en vez de un string te va a salir en el, el color de variable, digamos. ¿Eh, ¿Cómo? Después del de, de barra n. Si pongo la variable quedaría así, ponele. Ahí. Y pongo la variable acá. Ah, la ah, la afuera. Okay, y la variable no cambia de valor. Si vos querés que aparezca la variable, tenés que ponerla afuera del string. Ok. Gracias. No, de nada. Bien. Ese es el mensaje para el alcohol, para el punto A. De hecho, podemos poner acá A guión, porque ese va a ser el punto A. Eh, ahora, estoy pensando cómo, porque la respuesta va a ser medio larga. Eh, mensaje alcohol el otro va a ser el el B vamos vamos a armar tres mensajes vamos a customizar tres mensajes el mensaje alcohol el mensaje B e, y el mensaje eh, jabón Jabón Así mostramos un alert con mensaje alcohol Mensaje B y mensaje jabón Y nos queda un alert Lo vamos armando por partes Y los insertamos en el alert Bien Ya armé el mensaje alcohol Ahora, mensaje B Mensaje B Tengo que contestar Es igual a eh, Tipo con más unidades. Tipo con más unidades. Y le concateno. Tipo mayor tipo. Acá dejé un espacio, y dejo un espacio. Mayor tipo. Promedio por compra. Tengo que calcular el promedio. Ah, ya lo calculé. Y acá sería promedio. Promedio por compra. Ese es el mensaje para responder al punto B. Y ahora el mensaje jabón va a ser igual eh, cantidad de jabones unidades de jabón eh, acumulador de jabones unidades Ah, ahí. Mantengámoslo sencillo. Ahí. Muy bien, ya tengo el mensaje alcohol, el mensaje B y el mensaje jabón. Ahora hago un alert y hago mensaje y al finalizar... Mensaje alcohol, mensaje alcohol... El concateno, un barra N. Mensaje, E. El concateno, un barra N. Y mensaje jabón mensaje ahí está y ahí va a salir un alert con todos los mensajes ¿Sí? eh... bien quedó bastante larguito ¿no? pero bueno, es así vamos a probarlo vamos a probarlo para probarlo Vamos a decir, el primer producto va a ser de tipo jabón. Va a tener, eh, ¿qué nos dice? Tipo precio. Jabón. Precio, eh, ya me olvidé de qué valor. Eh, entre, 200, entre 100 y 300. Vamos a ponerle 200. Eh, cantidad, 500. Marca, la marca A. Y el fabricante va a ser fabricante R. El segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Este va a ser jabón. Esto va a ser alcohol. Eh, esto va a ser alcohol. Este va a ser... Eh, alcohol. Y esto va a ser barbijo. Vamos a hacerlo así. El alcohol va a ser... Eh, el Va a aparecer como... Varios alcoholes, como el producto con más, con más cantidad, vamos a hacer alcohol, can, eh, cantidad 200, cantidad 300. Eh, acá vamos a hacer el jabón sea eh, 700. Este alcohol va a tener una cantidad de 100 y los barbijos van a tener una cantidad de... 600. Eh, y esto va a ser precio eh, Este alcohol Va a costar $2.50 Este alcohol va a costar $2.70 Y este alcohol va a costar $2.30 Los barbijos van a costar $150 Y este jabón va a costar $125 Esto va a ser marca B, marca C Marca D, marca E Marca F, R, S, T, U, B, W. ¿Sí? Estos son los datos con los que vamos a ingresar los valores. Del más barato de los alcohol, la cantidad de unidades y el, más, y el fabricante. ¿Cuál es el más barato? El más barato de los alcoholes es el 5% este va a ser el más barato, va a costar 2.30, va a ser del fabricante B corta y las unidades van a ser 100. ¿Sí? Ese es el punto A. Punto B. Del tipo con más unidades. El tipo con más unidades va a ser el jabón, porque voy a tener 500 más 700, 1.200. Van a ser 1.200 unidades. ¿sí? ¿Qué tengo de alcohol? Dos, no le gana. 1.200 va a ser. Entonces el B va a ser el tipo, va a ser jabón, va a tener 1.200 unidades y tengo que calcular el promedio de compra. Lo voy a poner dos veces, o sea que van a ser... 1200 dividido 2, el promedio de compra va a ser 600. ¿Y cuántas unidades de jabones hay en total? 1200. El C, 1200. ¿Sí? Esos son los datos de entrada. Vamos a hacer el testing para esto. Espérenme que yo me lo traigo a este monitor para tenerlo. De, de guía. A ver, ¿guardé los cambios? No, los guardo. Ahí está. Vamos. El primero era eh, jabón. Jabón. Precio, 200. Cantidad, 500. La marca era A y el fabricante era R. Esperen que me lo agrando. Ahí está. El segundo producto, alcohol. Eh, precio, $2.50. Cantidad, eh, $2.50 creo que puse. $2.50. Marca B, fabricante S. El tercero es jabón. Precio 125, cantidad 700, marca C, fabricante T, el cuarto es alcohol, precio 270, cantidad 300, marca D, fabricante U. El cuarto es alcohol. Precio 2.30. Cantidad 100. Fabricante, marca E, fabricante B-Corta. Ah, había puesto 6 en el... Nadie me dijo nada. Ahí eh, me gritó Agustín. Bien. Eh, a ver. Nos quedó el, los barbijos, pero dio bien los datos, fíjense. El fabricante, era alcohol barato es B corta, habíamos puesto, el alcohol barato era B corta. La cantidad era 100 y el precio 230. Bien. B, el tipo con más unidades es el jabón, eh, que eran 1200, que yo no me lo pedía como dato, pero... Eh, son 1.200 las máximas unidades, y el promedio de compra era 600, bien. Y ahí podemos ver la cantidad. Y las unidades de jabón, 1.200. ¿Sí? El barbijo quedó fuera, no metimos ningún barbijo. Bien, anduvo. No tengo ganas de ponerme a ingresar todos los valores para ver que me diga no hay alcohol barato, pero lo más probable, porque era una pavada de, del flag, es que si no metemos ningún, ningún alcohol barato, eh, eh, no pasa nada. Podemos testear de esta manera. Miren. Eh, podríamos cambiar a que haga una sola iteración. Y sí, no... exactamente. Podemos venir acá y decir que haga una sola. Eso A eso iba a ser. Eh, vengo acá. Pongo tipo jabón. Puse jabón. Precio 200, cantidad 500, marca A, fabricante B. Y ahí me dice, no se compraron alcoholes, el tipo con más unidades fue el jabón, y el promedio fue 500, porque fue 500 y una sola compra, 500 y uno 500, y las unidades de jabón compradas son 500. Perfecto. ¿Sí? Lo único, fíjense que ahí no aparece A. Porque en el mensaje original, en este mensaje, eh, lo inicializamos con A. Bueno, que era la, la consulta A, vamos a ponerle acá, para dejarlo igual, A guión, espacio para que si aparece, no se compraron alcoholes, aparezca con la A adelante.